Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y voy a darles el horario aproximado que voy a tener durante diciembre del 2016. En primer lugar, los lunes, los miércoles y los viernes vamos a tener Pokémon Luna Nuzlocke. Los martes, en un principio, no voy a subir nada, pero voy a utilizarlo para... Eh, grabar algún vídeo por si sí. me quedo un poco a falto de tiempo para lo que se vaya a ver en tres semanas. Los jueves vamos a disfrutar de Final Fantasy Explorers, de una misión de este juego. Los sábados vamos a tener un capítulo de Bravely Second en Layer donde vamos a poder matar o derrotar a uno de los jefazos de este juego. Y por último, los domingos va a haber un combate Pokémon, que pueden ser de las versiones antiguas o de las versiones de Sol y Luna. Pues nada, aproximadamente este va a ser el horario que voy a seguir en diciembre. En el 2017 lo cambiaré absolutamente todo. Espero que, le... que puedan ver todos estos vídeos. Y no me queda nada más que decir, salvo adiós a todos y nos vemos.